Hola, mi nombre es Matías, eh, soy de Buenos Aires, Argentina y trabajo como maestro de música en escuelas tradicionales y también en espacios comunitarios. Estoy en este momento en Estocolmo eh, participando del evento eh, First Generation eh, Agenda 2030 y la verdad que estoy muy inspirado y entusiasmado de conocer este grupo de gente eh, que cree en un mundo mejor y que es un mundo posible. Eh, Así que bueno, agradecido, entusiasmado e inspirado en poder compartir estos mensajes que, eh, que se estuvieron compartiendo hoy con mi comunidad.